Antes de empezar este vídeo quiero advertirte que lo que te voy a enseñar en esta serie de vídeos es una herramienta muy poderosa de persuasión, así que te pido por favor que no utilices el mal con ella y la utilices de forma ética y moral. esta serie de vídeos te voy a hablar sobre los gatillos mentales Te voy a dar gatillos mentales para que puedas así aumentar las ventas de tu negocio O puedas utilizarlo para poder influir de forma persuasiva Pero como te decía, por favor, no lo utilices para realizar el mal Estos gatillos mentales provienen de, de la terminología anglosajona Mental triggers, ¿no? Disparadores mentales, gatillos mentales Y estos gatillos mentales son... Los condicionantes de cómo nos comportamos Y van con nosotros desde que nacimos Y determinan absolutamente Nuestro comportamiento ¿No te ha pasado alguna vez Que, bueno, has conocido a una persona Y, bueno, a priori esa persona Pues no parecía que, que, que te quería hacer algo malo O no parecía que te quería hacer daño Pero dentro de ti se activaba una alerta roja De cuidado, cuidado Esta persona no es de confianza y es que todos los seres humanos tenemos estos mismos patrones, estas mismas conductas de comportamiento. Y lo que hacen estos gatillos mentales es poder captar tu confianza, es decir, poder ganarse tu confianza. A lo largo de esta serie de vídeos te explicaré qué gatillos mentales existen, cómo tú puedes utilizarlos. Pero sobre todo quiero que entiendas Qué son los gatillos mentales... ...y es que gracias a estos gatillos mentales... ...hoy en día estás donde estás... ...imagina hace... ...mil años atrás... ...cuando el ser humano... ...prehistórico iba a cazar los leones... ...imagina por un momento si no hubiese tenido... El, ...ese miedo... ...y le llega el león de frente y dice... ...yo soy más fuerte que tú... ...no hubiésemos estado aquí... ...lo que nos permiten esos gatillos mentales... Es reaccionar en fracciones de segundo Por eso mismo, cuando estás hablando con una persona No importa tanto lo que te está diciendo Sino lo que te, te está transmitiendo Y quizás ahora suena un poco Dani, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Pero te lo voy a repetir No importa tanto lo que te está diciendo Sino lo que te está transmitiendo Y son dos cosas totalmente distintas Ahora te daré un ejemplo de, de un gatillo mental el gatillo mental de la razón para que veas el potencial que tiene y insisto por favor no lo utilices para hacer el mal porque durante esta serie de vídeos te voy a dar absolutamente todos los gatillos mentales. Como yo veo estos gatillos mentales son como un botón el cual cuando tú presionas automáticamente enlaza a otra nueva acción. Durante, insisto, durante estos vídeos te enseñaré ejemplos de gatillos mentales Porque va a ser la mejor forma de que veas y compruebes que es un gatillo mental Pero te quiero poner un ejemplo para que lo entiendas Y veas realmente el poder que tienen estos gatillos mentales Hace ya varios años atrás se hizo un estudio En una biblioteca donde había 35 personas Esperando para hacer una fotocopia en la fotocopiadora, imagínate Y bueno, pues llegaba un, un niño que tenía que hacer unas fotocopias para, para su clase, porque le urgía pues, te Tenía prisa Y el niño con su carpeta Fue corriendo, vio la cola de 35 personas y dijo Necesito irme allí Entonces el chico se armó de valor Adelantó a todos, se puso en la fotocopiadora Y dijo, oye, ¿puedo hacer fotocopias? Entonces justamente la siguiente Persona que iba a hacer las fotocopias Le miró Y le dijo Bueno, eh, sí, pero ponte detrás Para... Para hacerlas, como todo el mundo. No obstante, una semana más tarde, misma fotocopiadora, mismo niño, incluso mismos folios que fotocopiar porque aquel día se dio por vencido. Y esta vez decidió hacer lo mismo. No había 35, había 45 personas. Decidió sobrepasar a todas e irse a la fotocopiadora. Pero cambió su argumento. Y en vez de simplemente preguntar que si podía hacer las fotocopias, añadió un gatillo mental. Y dijo, perdona, puedo hacer las fotocopias porque tengo prisa, porque tengo prisa, y la persona que iba a hacer la fotocopia le dijo, sí, claro, sin problema. Gatillo mental de la razón. Cuando a la persona le da su motivo, la confianza... Aumenta ¿Ya ves? ¿Qué motivo lo ha dicho? Porque tengo prisa Porque tengo prisa, pero el ser humano En cuanto que escucha la palabra porque Automáticamente razona y le da confianza dice, vale, tiene un motivo O sea, somos tan tontos que ni escuchamos El motivo porque son decisiones En fracciones de segundo, no las puedes pensar No son racionales, no, no las puedes meditar Es y es Por eso mismo, da igual que otra persona sepa Los gatillos mentales que yo te voy a enseñar porque no es consciente cuando tú los estás utilizando. Por eso es tan, tan poderoso. A mí me ha pasado, y ya te contaré alguna historia en el resto de vídeos, a mí me ha pasado de, de bueno, pues caer en muchísimos gatillos mentales y después cuando digo, oye, pero ¿se, ¿se ha utilizado la escasez? ¿Se ha utilizado la autoridad? ¿Se ha utilizado la urgencia? Todos estos gatillos mentales te los enseñaré a lo largo de los siguientes vídeos. Voy a crear una serie, por eso es súper importante que te suscribas... En, en el canal de YouTube Para que puedas escuchar, ver Y aprender todos estos gatillos mentales Y utilizarlos porque son muy Muy poderosos, sin duda alguna han cambiado Mi día, mi día Mi vida, la forma de hacer negocios La forma de relacionarme, etc Así que Suscríbete, te envío un fortísimo Abrazo y nos vemos en los próximos Vídeos, chao